Ok, niños, el día de hoy yo voy a ser su maestro. Ahora te dibujaron diferente. Sí, la animación la hicieron rápida. ¿Dónde está el maestro Julio? Tuvo una junta. Ok, como yo soy su maestro, la clase va a ser a mi estilo. Él es Chuck. Alábenlo. Pero Chuck Norris solo es un viejo. A ver, niño, ven. Muy bien. ¡Ahhh! Oye, estoy aquí. Ah, contigo no se puede. Chuck. <risa>